¿Y la cantabais por ahí o en la iglesia? Se cantaba mucho en el pueblo o en las casas. Ah, en las casas. Y después se pues, Como era Jueves Santo y Viernes Santo, ya no se podía cantar. Y esa canción se cantaba cuando... Jueves Santo y Viernes Santo. Y ya no se cantaba aquellas canciones de la calle. Ya. Y, y era... Jueves... <coughs> Jueves Santo y Viernes Santo, día de grande pasión, cuando lo crucificaron a Cristo nuestro Señor. Por la calle La Barrura iba la Virgen llorando, se encuentra una mujercita toda, vestida de, de blanco, blanco. mujercita, Destino. mujercita ha visto a Jesús amado y ahora ya le he visto que por aquí ha pasado con una cruz en los hombros, una cadena arrastrando y una soga por el cuello de allí le iban tirando, San Juan le dijo a la Virgen memos al Calvario que para cuando lleguemos ya lo habrán crucificado. Ya le clavaron los pies, ya le clavaron las manos, ya le dieron su lanzada en su divino costado. La sangre que le caía, un ángel se la debía bajar, bajar pajaritos aquí, darle los clavitos bajar, Bajar golondrinas aquí, darle las espinas. espinas, bajar, bajar ruiseñores aquí, de los dolores. Muy bien, muy bonita, qué bien cantas. Y claro, esa cantábamos por la calle. Ah, por la calle. Ajá. Y ya no se sé, cantaba otra, que eran de moda. Muy bien, muy bonita. Y, y claro, yo sería pequeñita que la fui cantando aprendiendo. Sí. Sí, bonita. Para pa ser Semana Santa, de Semana Santa, bonita. Ya lo claro, mejor vos que ahora tendrías.